Estamos ya en vivo, compañeros y compañeras, eh, bienvenidos a, y bienvenidas a las personas que nos están sintonizando. Este es el espacio a la clara con claridad número 58 y en esta ocasión vamos a hablar sobre el plan de ajuste de la deuda y para eso tenemos como invitada a la licenciada Eva Prados Rodríguez, quien es portavoz del Frente Ciudadano de la Autor Aud Auditoría de la Deuda, <ríe> Y tenemos también a Daniel Santamaría, economista de Espacios Abiertos. Buenas noches a ambos y gracias por estar aquí. Muy buenas gracias noches. Gracias a ustedes. Gracias a la y muy buenas noches. Y en esta ocasión me acompaña Cándida Cuoto, periodista de Claridad. Va a estar aquí moderando conmigo el espacio. Eh, esperemos que sea una hora eh, de, de que nos aclaren dudas y que nos pongan al día sobre esta cadena de sucesos. Hablábamos Previo al live, eh, eh, varios sectores eh, los que, a los que pertenecen Eva y, y Daniel llevan dos semanas sin, sin parar con todas estas situaciones que ha desencadenado eh, a lo largo de las pasadas dos semanas. Lo más reciente en esta línea de, de sucesos es una carta que la Junta de Control Fiscal emitió dirigida a los representantes de la Cámara y Senado y a Piel Bici eh, una carta que, entre otras cosas, elimina la reducción de las pensiones para lograr la aprobación del PC 1003. Eh, a nosotros nos gustaría, a Candy y a mí, una expresión general eh, de, de ambos, de los invitados de esta noche, sobre esa carta. Candy, creo que tiene una pregunta particular, así que con sí. eso podríamos romper el, el live. Sí, este, si me permiten. Eh, la carta tiene unas propuestas pero al final es un tómalo o déjalo en realidad eh, y empieza por señalar en un tono cínico también a mí me parece yo estoy que ustedes la leyeron eh, empieza por señalar otra vez que el plan de ajuste de deuda eh, reduce la deuda pendiente del gobierno en un 80% al eliminar más de 25 mil millones en deuda. En toda la exposición que ha hecho Santa María, él ha recalcado que eso no es correcto, por pues decirlo así, ¿verdad? Este, yo quisiera que Eva, si Daniel puede también darme su impresión general sobre la carta completa y después ir a ese comenzar por ahí bueno muy bien pues gracias cándida eh, definitivamente me gustaría empezar por lo bueno y terminar entonces por lo malo verdad porque yo creo que igual es importante mantener la los aspectos positivos que le podemos ver a esta respuesta de la junta incluso en comparación con la respuesta que le dio a la cámara porque la respuesta a la Cámara nosotros no la celebramos, pero sí creo que hay una, hay un paso interesante en esta carta al Senado. Porque, porque no sé si, si recuerdan, ¿verdad? Que la Junta se expresó cuando se aprobaron eh, varios proyectos. Esos son los dos proyectos, cuando estaban en evaluación. Las dos, las dos personas. Esta eh, me parece interesante que, que finalmente utilice un lenguaje diciendo que estarían eh, favoreciendo, por lo menos el que la, la legislatura, apruebe ah, legislación legislación, ¿verdad? utilizando tal cual el lenguaje que se utiliza en la carta, que ponga como condición el no recorte de las pensiones actual, ¿verdad? Porque hay que hacer una distinción, y, y Daniel va, sé que va a hacer énfasis en esa parte también, y estamos de acuerdo, en que el plan de ajuste de deuda impacta las pensiones en varios ángulos, ¿verdad? Lo que la carta recogería es el no recorte del 8.5 que se ha estado discutiendo, ¿verdad? Y que definitivamente ha sido uno de los reclamos importantes. Y parecería de la carta que efectivamente estarían aceptando que la ley habilitadora condicione la emisión de la deuda, de la Nuevos Bonos, a que el plan de ajuste de la deuda no incluya ese recorte. Y eso definitivamente pues, entendemos que es un paso positivo, sin embargo, también nos preocupa en ese mismo aspecto que se apruebe legislación sin que tengamos una enmienda al plan de ajuste de la deuda que nos pueda decir a ciencia cierta ¿verdad? que efectivamente se elimina eso eh, del plan de ajuste y los que hemos revisado el plan de ajuste sabemos que eso está contenido en muchas partes del plan y que esa enmienda definitivamente sería, sería indispensable para que podamos tener certeza de que no, no se va a hacer esa reducción del, del 8.5 en pensiones de 1.500 o más y más cuando está sobre la mesa lo que se le había ofrecido a la Cámara de que ese recorte solamente fuera en pensiones de 2.000 o más y que estuviera condicionada a la entrada de fondos federales. que Nosotros dijimos que ambas cosas eran inaceptables porque no se podía dejar a la, a, con esa incertidumbre a los pensionados. y pensionadas Así que hasta que eso, eso esté bastante claro en el plan de ajuste, pues definitivamente la legislatura debe de condicionar cualquier legislación a eso. Pero sin lugar a dudas un mejor lenguaje en nuestra opinión y por eso sí señalamos que es una victoria para las pensiones que llevan, ¿verdad?, eh, trayendo este reclamo Sin embargo, bien es bien clara verdad. la carta. Pero ¿dónde claro. está, dónde va a quedar escrito eso? Porque. Bueno, por eso. La legislación, y ya se había planteado, el que la legislación condicione la adopción a la, de las eh, emisiones, sí tiene un impacto en el plan de ajuste de la deuda, pero aún así entendemos que se debe enmendar el plan de ajuste para que esté medianamente claro ese aspecto. No, no quiero que de ninguna manera se entienda que la sola carta es suficiente, sino que debe de enmendarse el plan. Pero lo otro que queda pendiente es que la, la carta bien dice que no estarían aceptando que se levante la prohibición al ajuste en el costo de vida, que eso tiene un impacto también terrible en las pensiones, y que se deja intacta la propuesta de la Junta de, man, de eh, congelar los beneficios la pensión de beneficio definido del Magisterio de la Judicatura, que eso tiene un impacto tangible en estos trabajadores activos. Así que eso se queda intocable. Y como bien tú dices, la Junta parecería cerrar la carta diciendo hasta aquí llegamos, no esperen más nada, no pidan más nada, hasta aquí fue. Con mucha arrogancia como siempre ha caracterizado a la Junta, de soberbia y arrogante. Así que eh, ciertamente eh, los demás aspectos, obviamente... De la carta, como, tiene que, como lo que alegan, estarían autorizando por la Universidad de Puerto Rico, pues la misma comunidad universitaria en una sola voz han dicho que esos 500 millones no es suficiente y definitivamente eh, hasta la misma presidenta pidió que se enmendara y se subiera a mínimamente 650 millones como mínimo. Así que definitivamente eh, entendemos que la comunidad universitaria no va a estar satisfecha con, esta, con esta, esta, ¿verdad? estas expresiones de la Junta. Y todo lo demás pues sabemos que, que, que queda un poco en el suspenso porque lo demás no son medidas realmente concretas, un estudio para ver si van a lograr tal cosa. Así que definitivamente la carta deja saber también que si la si la Asamblea Legislativa acepta esto como suficiente para aprobar el proyecto de la Cámara 1003, pues los grupos que nos estamos oponiendo al, al plan de ajuste de la deuda, como quiera nos mantenemos firmes en contra del plan de ajuste porque el aspecto más importante del plan de ajuste era su propuesta de pago a los bonistas, que entendemos es insostenible, que no que la, la incluso las pensiones se mantienen en riesgo si en menos de 10 años caemos en otro impago, que va a estar puesto encima de la mesa para negociar aumenta las pensiones. Así que no podemos hablarle que las pensiones están 100% salvas ni un cero recorta las pensiones, porque hay recortes todavía en ese plan de ajuste y ciertamente el insistir en el pago de. Eh, que se está proponiendo los bonistas siga poniendo en riesgo la eh, Antes de que eh, reaccione Santa María, yo quiero leer el último párrafo, párrafo de la carta para los que lo están viendo y escuchando no la, y que no la hayan leído. ¿Por qué digo que es un toma o déjalo? Dice al final: si bien la junta de supervisión está dispuesta a reunirse para responder sus preguntas y hablar sobre los próximos pasos. No estamos dispuestos a revisar las posturas establecidas en esta carta. Pues es que tómalo o deja. De acuerdo. Eh, mis impresiones son las siguientes. Sobre tema de sostenibilidad, eh, que es un poco el eje de eh, la propuesta continúa siendo insostenible. Cuando digo insostenible es eh, que la deuda no se va a poder pagar y, y esto no lo decimos nosotros, lo dice la propia Junta de Supervisión Fiscal. Algo que, eh, a lo que es importante también incidir y enfatizar es, porque verdad, las palabras son, son irrelevantes irrelevante. y la Junta Utiliza ya en varias ocasiones, y esta es la segunda vez que lo veo en esta carta en concreto, al del tercer párrafo, eh, habla de insostenibilidad, pero fíjense cómo son las cosas, que la insostenibilidad no es para el pago de deuda eh, a determinados fondos de cobertura de Wall Street que compraron eh, a 15, 20 centavos y están triplicando sus ganancias y estrangulando a nivel de litigio estratégico con Puerto Rico al máximo eh, que ellos van a poder. La insostenibilidad está, por parte de la Junta, insinuada en que es insostenible seguir gastando en educación, es insostenible seguir gastando en la Universidad de Puerto Rico, es insostenible que las ciudadanas y ciudadanos de Puerto Rico eh, reciban sus servicios esenciales a través de los municipios. Es insostenible el financiamiento de los municipios porque es insostenible el recogido de la basura o porque es insostenible todos los servicios esenciales que van asociados a lo que nos rinden los municipios en Puerto Rico. Y ese lenguaje ¿verdad? Eh, eh, cargado y orientado a ningunear una de las partes que es los residentes eh, y las personas que viven aquí en la isla, eh, eh, pues últimamente se está repitiendo una y otra vez. Así que, eh, ¿qué es lo que no es sostenible? Definamos exactamente qué no es sostenible y está claro en su en su lenguaje y en sus cartas del lado del cual están. Es sostenible el pago a fondos de cobertura, especuladores no es sostenible invertir en educación. Según ellos es un gasto, ¿verdad? Según ellos uh -huh. en la Universidad de Puerto Rico, eh, eh, pues es un gasto eh, del cual pues tenemos que prescindir. Y luego varias cosas, esto es general sobre la carta, pero varias cosas puntuales. Eh, eh, hablan de, de dotar de esos 500 millones que ya sabemos que son insuficientes durante los próximos cinco años. O sea, hay un compromiso eh, eh, a nivel de tiempo, de, pues, mucha gente puede pensar, bueno, pero es el tiempo que va a estar la Junta, cuidado, porque ya están, están limitando el tiempo de, esos, de, eso, de ese impacto. Cuando hablan de los municipios, hablan de que eh, va a estar como que within, within the means, como que en, en, en, en ciertos parámetros que tampoco definen eh, cuál va a ser exactamente el, el, el, la cantidad que ellos admiten, ¿verdad? Se ha escuchado mucho los 62, mil, 62 millones que los municipios necesitan, pero recordemos que los municipios llevan en el fondo de equiparación eh, un recorte eh, de las apropiaciones que se hacían del fondo general de aproximadamente 300 millones eh, hace cuatro años, ya van por solamente 88 millones. Y aunque ahora va a haber un periodo de tres o cuatro años con los fondos ARPA donde van a tener cierto alivio, tampoco la carta deja claro... Eh, qué exactamente significa compensar a los municipios hablamos de que la universidad solo se complementa a cinco años con una cantidad insuficiente o los municipios no hablan de cantidad eh, como dice Eva, hablan de un estudio eh, específico para analizar cierto impacto pero hay que, hay que coger la, retomar la perspectiva eh, y, y lo más grave es el tema de pensiones, ellos saben que el real, dentro de los 4.800 millones que ellos quieren ahorrar eh, dejando de pagar las contribuciones eh, de verdad, todo lo que se ha contribuido tanto a nivel de, de la empleada o el empleado público durante toda su vida durante los, durante los años que han estado trabajando ellos van a eliminar de esos 4.800 millones la mayoría, más del 80% son los ajustes de inflación y por eso dejan claro entre paréntesis eh, que ahí no van a transigir. Una enmienda que creo que eh, estaba así en, en las en el Senado eh, y que ellos van a. Así que, eh, un poco también como decía Eva, ¿no? o sea, un, poco, un sentimiento un poco encontrado, pero lo que valida es eh, la fortaleza que tiene la Asamblea Legislativa. Y, y, y recordar, yo creo que verdad. Eh, o sea, nuestra posición va a seguir siendo la misma eh, y hay una contraposición clara ¿no? eh, en lo que debe ser una, una deuda sostenible y lo que se está proponiendo desde la Asamblea Legislativa, pero se valida un poco lo que hemos estado conversando los últimos días y pidiendo, tanto Eva como yo como otros grupos, que no es el momento de correr, que no es el momento de precipitarse, que es el momento de pensar bien las cosas… Y, y es el momento de exigirle realmente a la, a la Junta. Y cuando digo exigirle, no es una carta, como decía Candida, no es una carta así regular, es hay un plan fiscal que deberían modificar, porque el plan fiscal va acorde con el plan de ajuste. Y el plan fiscal lo tenemos de abril de este año 2021. Debería ser modificado y donde incluyan eh, de manera concreta todas las peticiones de la Asamblea Legislativa. Y aunque esto no cambie, repito, nuestra posición, eh, por lo menos va a ser eh, cierta garantía. Sin eso, la verdad es que la Asamblea Legislativa debería todavía eh, eh, parar, parar el proceso hasta que eso no se produzca. Si me permiten eh, una interpretación de lo que acabas de decir. La Junta de Control Fiscal quiere ahorrarse ese dinero a costa de los trabajadores, en el caso de las pensiones, a costa de los trabajadores del gobierno. O sea, los pone a trabajar, los pocos que sean, le saca el dinero de su sueldo, porque ese dinero es de las pensiones de su sueldo, y no se los va a dar cuando termine, la, cuando termine su trabajo, la vida productiva. Yo quisiera que me diera un ejemplo de las consecuencias de ese plan fiscal para una persona que empieza joven ahora a trabajar en alguna posición en el gobierno, al cabo de 30 años, el caso más ilustrativo, que son los maestros, ¿verdad? Que son los, ¿Cómo va a quedar al final? Y cuando se habla de no de reducir las pensiones, son las pensiones que están tomando ahora, pero esas personas, según vayan muriendo, ¿verdad? O vayan envejeciendo, la pensión de hoy va a ser la misma de aquí a la de hoy va a ser la misma a 10 años, en los próximos 10 años. Sí. Eh, no sé si Eva quiere. Yo yo tengo... Bueno, sí, Digo, an, an, empieza tú, Daniel, que tú has sí. incluso visto los, los informes de los peritos en el proceso mi, mi, Bueno, mi, mi, mi respuesta ante esto es: eh, y, y aquí hay distintos economistas, como por ejemplo Alameda, que trajo datos muy interesantes sobre la distribución de los, de lo, de, de los, de los salarios de los tres distintos sistemas públicos de pensiones, donde tienes el, el sistema de, de, por ejemplo, no tiene nada que ver la distribución de los que ganan de 1.000 a 2.000, de 2.000 a 3.000 o de 3.000 a 4.000, eh, eh, de, por ejemplo, lo que son el sistema judi la judicatura, el sistema judicial, donde hay pensiones más que el sistema de pensiones del gobierno central, ¿verdad? Donde hay una concentración más alta de, de, de trabajadores personas que se van a retirar con salarios más bajitos, ¿verdad? Y para que tengamos todos una idea de qué significa eso, aunque ahora mismo la Junta dice, mira, accedo, ¿verdad? Es como la gran concesión que yo hago, estos 50 millones, y ha sido una pelea fuerte, o sea, ha sido una pelea dura, eh, eh, y, y, y, y, y, ¿verdad?, justa, eh, eh, pero, pero a la vez pues, tenemos que tener la precaución de, de qué ocurre, aun y así, si no ajustan la inflación. Y lo que ocurre es lo siguiente, que para una persona que gane eh, 1.500 dólares y se jubile con una pensión de 1.500 dólares hoy, en los próximos 30 años, si no le ajustan la pensión por inflación, esa persona va a, teguir, va a seguir teniendo esos 1.500 dólares, pero en términos de poder adquisitivo va a poder comprar bienes y servicios por valor de 900 se le habrá depreciado su poder de compra por un 40%. Una persona de 1.000 va a poder comprar solamente por 600 en los próximos 30 años. Entonces, estamos empobreciendo una cantidad inmensa de personas que ya están retiradas y, como tú bien decías, de personas que están en, el, en activo, pero se van a retirar en los, durante los próximos años. Y ahí no, no, no, no hay concesión, no hay concesión por parte de la Junta y porque de los 4.700 millones de ahorros que ellos entienden les supone esto la gran la gran parte está ahí ellos saben que ahí no pueden ceder eh, eh, y efectivamente está empobreciendo eh, eh, pues una gran parte de de, de pensionados, y pensionados en Puerto Rico lamentablemente eh, eh, pues ahí no han dejado mucho margen de maniobra a las enmiendas que, que sí incluyó el, el senado Eva bueno, sobre los sistemas de retiro, definitivamente es difícil todavía analizar el impacto que tiene este plan de ajuste y la propuesta a largo plazo en los sistemas de retiro. Como sabemos, primero está lo que es el sistema de retiro del gobierno central, que ahí hay una situación distinta a lo que está pasando con los sistemas de retiro de maestros y con los sistemas de retiro de la judicatura. Lo primero es que en el sistema de retiro central sabemos que se hizo una reforma primero en el 2000, para que se cambiara de lo que es la pensión de beneficio definido a una pensión de aportación definida. Y que incluso había una controversia todavía legal también sobre qué ocurrió con esas aportaciones, si finalmente están, en, en dónde están, en qué cuenta si han adquirido los intereses que se supone que tenían que adquirir. Y eso se atiende en el plan de ajuste de la deuda de una manera que, en mi opinión, queda muchas dudas de si la Junta realmente está atendiendo y está reconociendo las aportaciones de esos trabajadores como tiene que ser. Y queda, yo digo que para un ejercicio, porque yo pienso que hay un montón de problemas de falta de transparencia sobre las implicaciones que tiene eso para los retirados a futuro, especialmente para los trabajadores activos, que es lo que candida trae de la preocupación ¿no? de aquella persona que entra a trabajar al gobierno. ¿Qué, qué va a pasar con su pensión? Hay, eso yo pienso que es un hecho abierto, que no tenemos, yo no, yo no tengo unas respuestas. Sí si tengo unas de ocupaciones, que quiero plantear. Número uno, que en el, en el sistema de retiro del gobierno central, la Junta aparentemente reconoce una cantidad de deuda que incluso llega al punto de decir que ellos no le están recortando absolutamente nada a las pensiones futuras de esos trabajadores del gobierno central que empezaron a trabajar en el primero de enero del 2000. Que los que van a recibir recortes son los que trabajaban, empezaron a trabajar antes. Y eso pues deja la duda... Claro, deja la duda. Realmente le están reconociendo lo que se aportó a esos trabajadores, los intereses acumulados. Incluso hay un estudio de la misma Junta, de Ernest Young, que habla de unos 2.000 millones que deberían de haber en, en aportaciones en esas cuentas. La Junta solamente reconoce unos 1.500 millones. Pero la Junta dice que ahí no se, está, que se está reconociendo la deuda tal cual. Y se llegó a un acuerdo con la eh, SPU ASMI, de que, supuestamente, si no se ha reconocido la cantidad que se debía, se harían los cambios para que se reconozca. Así que esa parte queda a preguntarse a futuro si de verdad ahí no, no ha habido un, ¿verdad? Otro, otra trampa para esos pobres trabajadores que de por sí no tienen garantizada una pensión segura porque como quiera no sabes cuál va a ser tu pensión al final del proceso, como pasa con los de beneficio adquirido. A eso le añades lo que va a pasar con los maestros y con las judicaturas, que se les está diciendo en el momento que está, que lo que has acumulado lo tienes hasta aquí y que ahora a ver cuál va a ser tu pensión cuando te vayas a retirar. Y muchos de ellos saben que eso podría implicar una posible pensión hoy de 1.500 pueda bajar a 700. Y no estamos hablando de los ajustes del costo de vida, es lo que van a recibir en su cheque. Así de drástico es el impacto que tiene eso. Pero yo quiero añadir además que aquí el robo, cándida, o el TUMBE, como nosotros le llamamos, porque yo no tengo miedo de decir que este es el plan del TUMBE y tenemos una campaña. No es solamente con las pensiones. El plan del TUMBE va a que aquí todos y todas vamos a pagar de alguna u otra manera con esta deuda. Y el mismo proyecto de la Cámara 1003 condiciona una cantidad de impuestos a que estén disponibles para el pago de la deuda. Aquí se está condicionando, olvídate solo del IVU, se está poniendo el CRIM, se está poniendo el impuesto al se está poniendo el impuesto de la gasolina está poniendo el impuesto de los peajes, el pago de peajes, los malvete. Y todo eso se está poniendo a disposición de los bonistas, de si no hay en el fondo general suficiente dinero, ¿no? va a poder eh, los bonistas cobrarle ahí. Y, eso es, no es, y ahí están yendo directamente a nuestro bolsillo. Y para, para colmo, en una deuda sumamente cuestionada, su legalidad y que podríamos entrar a hablar sobre realmente quiénes son los acreedores verdaderos y cómo les estamos pagando ganancias y ganancias exorbitantes mientras exponemos a nuestros maestros a más miseria, mientras nos exponemos nosotros mismos a unos costos de vida terribles sin ver mejoras en nuestros servicios esenciales, porque si sí, vamos a pagar impuestos, todos quisiéramos verlos en mejores carreteras, en mejores escuelas, en una universidad más robusta, pero eso no es lo que vamos a ver en los próximos 25 años. Eh, Dani, ¿tienes algo más que una observación? Sí, es que se ha quedado en el tintero eh, por qué no es correcto decir como, eh, lo que la Junta dice de que se va a eliminar el 80% más de 25 mil millones en deuda. Sí, sí, esto lo, lo traigo en uno de mis ocho puntos en las ponencias que he hecho tanto en Cámara como en Senado y en prácticamente todas las charlas que he dado y está en prensa. La Junta sigue con su... Sigue documentando y enfatizando en esas áreas grises donde, pues, eh, es difícil decir que es falso, pero a la vez es incompleto y, pues, trata de eh, vender la, la mejor cara de algo que nos va a estar perjudicando a todas y todos, como decía Eva, durante los próximos 25 años. El recorte no es del 80%, por una razón muy sencilla, porque de los 33.000 millones más o menos que hay, un poquito más de de deuda eh, pública, ellos hablan de 25, porque quitan carreteras, pero independientemente de eso, eh, que ahí podría coincidir yo también, está el asunto de eh, del recorte sin contar el pago de efectivo. O sea, ellos dicen, bueno, eh, tienes una emisión de bonos de más de mil millones, pero recordemos, hay un pago de efectivo por adelantado de mil millones más... Eh, 3.000 millones adicionales también de pago en efectivo, que no es por adelantado, que va a ser un pago durante los próximos 5 eh, años, en algunos casos, a distintos tipos de acreedores. Eso reduce lo que, lo que el recorte de que ellos hablan de, de, un, de un 80% a aproximadamente un 50%, ya que si el pago en efectivo, ¿verdad? si ellos están equiparando pagar en efectivo a... Eh, a una condonación, ¿verdad? Porque si no estás contando el pago en efectivo es como si sería lo mismo pagar que, que, que condonar deuda. Eso no tiene ningún tipo de sentido económico ni financiero y lo, lo, cuando ellos publican los recoveries, ahí sí está incluido el efectivo. Los recoveries es una medida más técnica y que se publica, ¿verdad?, en ciertos, en ciertos informes, eh, pero que no, cuando ellos hacen las presentaciones, pues no enfatizan de la misma manera que lo hacen cuando hablan de este recorte del 80%. Pero no, ya en realidad esto no engaña a nadie. Eh, yo creo que todo el mundo es consciente, pero siguen, digamos, eh, pues publicizando o sea, el mercado de las medidas que más les conviene eh, tratando de ocultar cosas pues, que son bastante evidentes. ¿no? O sea, hay un pago de efectivo que no puedes, no puedes ocultar y hay, que, y hay que contarlo. Digo, yo creo que también hay que añadir, sin lugar a duda, que ahí también se están... Aquí se están ajustando y se están recortando severamente otros tipos de deudas, ¿no? que son las deudas con los acreedores, que son, perdóname, con los suplidores, todos son acreedores. Eh, las deudas con suplidores, las deudas con sentencias pendientes, aquí poco hemos podido hablar porque es tanto. O sea, este, este, este plan de ajuste de la deuda, no, no vamos a poder saber todas sus implicaciones. Daniel ha hecho un trabajo extraordinario, pero es un documento que va a impactar muchos aspectos del gobierno. Y entre ellos está que sentencias, por ejemplo, de, por discriminación por despidos injustificados, por, eh, por, por una persona que se cayó en algún edificio público por mal por mal mantenimiento de ese edificio. Todas esas demandas ahora mismo, si la persona había ganado la demanda y, le, y el gobierno le debía más de 20 mil dólares, y estamos hablando de que muchas veces esas demandas son por 100 mil 150 mil la de los la demanda que hay por niños de educación especial por ejemplo a esos hay una compensación por cada padre o por cada niño creo que de 75 mil dólares por cada niño de educación especial que no ha es que recibido los servicios adecuados y todas esas sentencias podría la junta está diciendo que le va a pagar 20 mil y cuidado 20 mil dólares igual, las reducciones a esas deudas suplidores que brindaron servicio al gobierno que ninguna de esas deudas ha sido cuestionada su legalidad, que ahí es que tú ves el contraste también, donde le pagamos un montón de miles de millones de dólares a Bonito, con deuda que puede ser cancelada porque fue emitida de forma inconstitucional, no hay problemas con pagarle hasta un 70%, 70 y pico de por ciento, pero en el caso de estas otras deudas, que la mayor parte son residentes de Puerto Rico que brindaron su servicio o que ganaron su demanda porque el, porque el gobierno les violó sus derechos civiles, a eso les vas a pagar un 18%, les recortas un 82%. Entonces, eh, ahí es que realmente estamos viendo también un recorte bien severo, porque ahí la Junta definitivamente no, no, no tiene mayores preocupaciones de eh, sobre sobre el impacto como siempre a humanos, de todo esto porque es que el problema es que este plan de ajuste de la deuda no mide como tiene que medir el impacto humano de lo uh -huh. que la junta está proponiendo uh -huh. a mí me uh -huh. surge una pregunta de lo que he leído en la prensa que ha expresado el economista Santa María y es sobre eh, la posible segunda quiebra eh, que puede, puede ocurrir, ¿verdad?, de aprobarse este plan de ajuste de la deuda. Nos, a mí me gustaría que nos explicaran un poco por qué se incurriría en, en, en una segunda deuda, por qué dice usted eso. Bueno, la realidad es que el, el futuro eh, es incierto, es probabilístico y nadie tiene sí. la bola de cristal. Lamentablemente, la propia Junta se atreve, ¿verdad?, a hacer proyecciones a 30 años. Y lo que tenemos son pagos ciertos de deuda a 30 años sin tener verdad teniendo crecimiento incierto a 30 años tenemos una certidumbre total en los pagos que vamos a poder hacer sin saber qué ingreso vamos a poder tener esa es la realidad de lo que tenemos encima y cualquier persona sabe que bueno hay modelos de predicción macroeconómico eh, que tratan de verdad de dijéramos darnos una orientación de lo que puede estar creciendo la economía en los próximos años pero la realidad del caso es que si uno va, por ejemplo, a un informe de, de cualquiera, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de lo que, hacía, de lo que iba a crecer España eh, o ¿verdad? Estados Unidos o Puerto Rico eh, en el año 2021 o 2020, pues, pues nadie la va a acertar porque nadie sabía que venía un COVID, nadie sabía en el 2007 que venía una crisis financiera. Eh, es muy aventurado hacer ese tipo de cálculos. Sin embargo los pagos de deuda son ciertos sin saber qué ingresos vamos a tener esto es como esto es como si usted eh, tiene un pago de la tarjeta de crédito o de la hipoteca sin saber si el trabajo que tiene hoy lo va a tener mañana eh, eh, eh, y, y no quiero trivializar con estas cosas pero básicamente entonces sobre la segunda quiebra lo que estamos y esto es un tema ya más legal que, que yo creo que puede profundizar eva con mucho más conocimiento que yo eh, eh, pero de lo que están escuchando de mis compañeros que, eh, que se dedican al derecho de piedras, tanto Eva como el licenciado Rolando Emanuel y, y como otras abogadas y abogados. Eh, la realidad es que COFINA, que fue una reestructuración que se hizo, eso ya no se va a poder tocar. La reestructuración de los bonos de obligación general ya no se va a poder tocar. Y ahora podemos estar celebrando de manera artificial, porque cuando yo estaba en cámara me decían no, pero de aquí al año 2036 hay que hacer algo. Y entonces, la respuesta es Claro. El problema es que si tienes un pago de dedo insostenible, te están quitando los recursos para que puedas hacer algo. Te están atando las manos para que tú puedas destinar a crecimiento económico. Por lo tanto, hay que dejar atado, y bien atado hoy, un pago de dedo a sostenible para que puedas hacer algo. Porque si no, no vas a poder hacer nada. Vas a estar maniatado a expensas de Un dinero que va a ir fuera de Puerto Rico, un dinero apagado de insostenible y el crecimiento económico no se va a producir. Y eso es lo más grave que en la situación actual se está, se está produciendo. Y le dejo a Eva ya la parte más, si quiere entrar. Más legal. En la parte legal de lo que puede ocurrir pues en, en una futura posible, ¿verdad? Eh, eh, quiebra, ¿no? O, o, o que Puerto Rico entre en una situación, como dice la Junta, de números rojos. ¿Qué, qué, qué va a ocurrir? Claro, pues mira, parte de nuestras preocupaciones precisamente es que aunque caer en una nueva quiebra definitivamente va a tener la oportunidad nuevamente a Puerto Rico de reestructurar, sin embargo en este momento al ser su primera quiebra tiene muchas más herramientas para poder Reducir la deuda y por eso es que cuando nosotros planteábamos la importancia y seguimos planteando la importancia de la auditoría, es porque al tú identificar que sí se cometieron ilegalidades en la emisión de esa deuda, pues tú puedes conseguir que el tribunal mismo la cancele y eso es totalmente viable en el tribunal de quiebra. Ahora, si tú sabiendo que emitiste de forma ilegal esta deuda, sabiendo que se cometieron, se cometieron ilegalidades, aceptas voluntariamente pagarla pues estás haciendo de deuda que incluso sería deuda no asegurada. Porque si el tribunal demuestra que efectivamente esta deuda que no se emitió de forma legal, se vuelve de deuda asegurada a deuda no asegurada. Pero si tú teniendo esa información y ya la Junta la presentó frente al tribunal, el tribunal va a decir Para es que tú aceptaste pagar por esa deuda bajo esas condiciones claro. y así estarías pues, asegurándola doblemente, porque estarías entonces diciendo que la puedes pagar que acepta las condiciones en las cuales se está presentando. Y ya para una próxima quiebra, tendrían que ser elementos distintos los que traigas. No vas a poder reducir la por que se emitió de manera ilegal. No vas a poderla reducir bajo los mismos conceptos. Y el mismo Rolando me ha planteado que estarías en una posición donde tendrías que afirmar ¿verdad? Que, que tienes alguna situación económica que de nuevo te imposibilita, lo cual ya se advierte en este proceso. Pero sin lugar a dudas vas a tener menos defensas y vas a ver, como uno dice, eh, confirmado o dándole más herramientas a los acreedores para decir, no, tú no quisiste cancelar la deuda antes, ahora no la puedes venir a cancelar. Ahora hay que entonces entrar en otro proceso de evaluar cuáles son los fondos y reestructurar a base de eso. Pero yo coincido con... con Daniel, y por eso es que hemos salido a la calle, por eso llevamos dos semanas eh, insistiendo a la Junta de que no caigamos en el juego, de aceptar ahora, cuando ahora es que podemos, tenemos sobre, ahora en pleitos, tenemos sobre 13.500 13, millones que se están impugnando, que son demandas vivas, que se pudieran cancelar. A eso añádele las demandas a todos los responsables, porque ahora mismo hay como veintipico de demandas contra bancos, contra eh, casas de corretaje, con los famosos intermediarios, los underwriters, que también son responsables y que le tendrían que pagar al gobierno el dinero que ellos levantaron a través de estas emisiones ilegales, porque ellos tenían unas responsabilidades fiduciarias. Yo te puedo presentar la tabla de todos los cargos que hay en esas demandas contra todas estas entidades por su participación en todas estas emisiones ilegales. Si ahora la Junta aprueba este plan de ajuste de la deuda y evita entonces con esto la cancelación de esa deuda, esas demandas se caen también, porque aquí no hay deuda ilegal, porque nunca se canceló, nunca se le dio oportunidad al tribunal a resolverlo. así que Ahí se pierden otras oportunidades también. De, de dinero que podría recuperar el fisco y también de asignar responsabilidades en un andamiaje financiero terrible que llevó a Puerto Rico esta situación. ¿Y, y cuál es el argumento de la Junta para querer negociar esa deuda ilegal mientras hay todos esos pleitos en el tribunal? Pues el ¿No costo una... que representa, el costo <risas> que según ellos representa, seguir con los litigios, nosotras le planteamos a la, a la misma Asamblea Legislativa que mientras la Junta, porque irónicamente, aquellos que hemos leído también ese plan de ajuste de la deuda, la Junta se vende como lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico. Si ustedes no han tenido la oportunidad de ver esa pieza de arte donde ellos dicen que ellos son lo mejor que le ha pasado a Puerto Rico y donde sí, ellos sí. afirman que precisamente ellos han ayudado a reducir la deuda y a precisamente canalizar fondos para los servicios esenciales y que... El, la inversión en la Junta, ellos dicen, es verdad, nosotros estamos costando tanto al año, pero nosotros hemos reducido tanto de la deuda. Así que ustedes han sacado un valor añadido a precisamente a los servicios de esta Junta que ha logrado reducir la deuda y ha hecho tan buen trabajo. Entonces, pues, precisamente nuestro argumento es el mismo. La inversión que tú vas a gastar en continuar con estos pleitos que el mismo Rolando Emanuel y dice, mira, esto probablemente dure par de meses más o un año porque aquí se ha presentado ya toda la información es un proceso donde en todo caso si lo perdiéramos estaríamos en el mismo lugar que estamos ahora pero por lo menos ya hubiéramos intentado cancelar esa deuda y si la logramos cancelar que utilizando el mismo argumento que utilizan los defensores de la junta de que la jueza siempre le da la razón a la junta ¿por qué también tendríamos que pensar que la jueza no le va a dar la razón en estas demandas podría la junta lograr vencer también en estas demandas. Y podríamos todo lograr esa cancelación. Así que, para la Junta se apuesta a decir que hay un gasto de dinero, pero ciertamente el dinero y el riesgo más grande, y yo creo que ahí Daniel es el mejor expositor de eso, es el pago insostenible de una deuda y las implicaciones que eso va a tener para Puerto Rico. Sí, y, y siguiendo con el argumento de Eva, algo que me, me, me sorprende todavía, ¿verdad? Que, que se venga... Eh, dijéramos destacando como un argumento, ¿no? En la Asamblea Legislativa es que el argumento, lo que nos cuesta la Junta. Eh, eh, la Junta nos cuesta tantos millones al año. Y, y como decía Eva, ¿no? Y, y luego el costo de oportunidad de no litigar una deuda eh, que ellos ya, eh, cuando digo ellos, me refiero a la Junta, a través de su informe de Cobran Kim, dieron indicios de inconstitucionalidad. El coste para ellos eh, eh, eh, ¿cuál es? Porque realmente no, no sé, se, o sea, en... en, en los gastos han sido exponenciales, Ahora está, no, no un, los gastos de la Junta no han sido lineales, hay, hay mucho gasto al principio, ¿verdad? Eh, y, luego va, y luego va decreciendo. Ya los gastos ya los hemos asumido. En términos de periodo, yo estoy de acuerdo con, con Eva, con la licenciado Manuel, y puede, estamos hablando de si peleas esa, esa deuda, estás hablando de un proceso que ya llevas más de cinco años, estar siete, ocho, nueve meses más, para ahorrarte 6.000 millones eh, o tres, en las emisiones de 2012-2014, en los, en, los, en los PBAs, o sea, en los, en los de pensiones, hay mil millones más. Eh, eh, entonces, se trivializa y se, eh, se quiere transmitir al público un costo que no es real. Y el costo real aquí, el costo es la pérdida de crecimiento económico que nos va a ocasionar pagar deuda insostenible. Ahí es de lo que estamos hablando. O sea, el no tener ese dinero ahora que vienen esos fondos federales, ahora que la economía va, dijéramos... Va a haber un consumo adicional a lo que teníamos anteriormente eh, y ese consumo va a repercutir en unos recaudos adicionales. Todo ese dinero, no solamente se van a ir a un pago de fijo eh, de 1.150 millones, que es un poquito más algunos años, sino que se va a un pago de hasta 405 millones más de esos 1.150 y ese dinero, ese exceso que... que debería ir a reconstrucción porque ellos saben que eso viene, ellos proyectan, ellos ya saben que eso viene, ellos están proyectando entre 100 y 200 millones, pero ponen un tope de 405. ¿Por qué la gran pregunta que hay que hacerle a todo, que todo el mundo nos hacemos y que por qué en el plan certificado en marzo del 2017, antes de Irma y María, antes de los terremotos, antes de la pandemia, por qué ahí la junta reconoce, miren gente, podemos pagar 804 millones. ¿Y por qué ahora estamos hablando de pagar 1.550? ¿Por qué estamos hablando de pagar hasta 751 millones más? La respuesta es sencilla. Porque el dinero que viene de reconstrucción hay un salvataje implícito. El, el, el consumo adicional que genera unos recaudos adicionales no van a ir al puertorriqueño al puertorriqueño. La política federal expansiva del gobierno de los Estados Unidos va a ir directamente a los bonistas. No va a ir a Puerto Rico. Y, y de eso, de lo que de lo que estamos hablando de lo que está... entonces cuando me hablan de que el gasto es la Junta pues me provoca hay que contextualizar yo creo, ¿verdad? porque yo no creo que hayan, yo creo que hay un... es un tema de información, de simplemente de que cuando nosotros vamos a la Asamblea Legislativa cuando vamos a la Cámara, al Senado nosotros, por, por lo menos desde espacios abiertos, lo que vemos es mira, esto es una herramienta a tu disposición cuando traigo el estudio de un premio Nobel de Economía es algo que te, que te va a servir. Porque tú eres víctima de la austeridad. Tú mismo me reconoces que tienes poco staff, que no puedes mm -hmm. no, competir contra los McKinsey y cuando te doy un estudio, pues poco más, eh, eh, que, que oh, me lo cuestionas sin entrar a cuestionarlo. Es como, como, como un ataque ad hominem, ¿no? De la ah no me gusta porque aquel señor no me gusta. Pero vamos al estudio, te estoy dando una herramienta. Eh, eh, y eso es lo que causa como que un poco de, de, de, pues de frustración y de estupor cuando, cuando uno pone... Eh, y también debo decir, en la Asamblea Legislativa hemos encontrado gente que nos ha escuchado, que ha tomado nota y que ha votado en consideración. O sea, tenemos gente eh, que, ha, que le ha votado en contra del PNP, gente que le ha votado en contra del Partido Popular, que nos ha pedido la opinión y, y, y, pues, por sus razones le habrán votado en contra. Muchos de ellos las han dejado saber a nivel público y yo creo que es importante, esas herramientas desde el tercer sector cógelas, eh, analízalas, ¿no? Eh, es un poco yo, yo, yo quisiera añadir, verdad, para un poco visualizar lo que, lo que Daniel plantea sobre la, eh, el impacto y el aumento en la oferta de pago que irónicamente ocurre luego de, de que seamos víctimas de unas crisis por, por el impacto de estos huracanes terremotos y ahora la pandemia, porque el resto del mundo hablando de cancelación de deuda precisamente por el resultado del, de la crisis que, que ha provocado el COVID y en Puerto Rico la Junta ha decidido ofrecer más dinero a los bonistas y eso lo llevamos monitoreando hace, hace un tiempito, especialmente por de parte de la, del Frente y la Comisión por la Auditoría de la Deuda. Y yo creo que el tema, por ejemplo, cuando pasó María, eh, salió esta típica frase, que no voy a. El innombrable, que ya salió de la presidencia de Estados Unidos diciendo que la deuda se, se estaba pagando con fondos federales. Y la gente dijo, no, pero ¿cómo es posible que la deuda de Puerto Rico se vaya a pagar con los fondos federales? Y es que no es que lo va a pagar directamente, es que, como bien dice Daniel, cuando entren esos fondos, definitivamente eso va a tener un impacto en la economía, pero los recaudos que eso pueda generar. Pues en vez de ir precisamente a mejorar los servicios esenciales en un país que por, por mucho el impacto de María no fue solamente que era un huracán de categoría 4 o 5, era que Puerto Rico ya tenía una infraestructura deteriorada por los recortes que había sufrido antes. Yo decía, pero es que el primer huracán que había sufrido la isla era el huracán de la deuda, antes de María, que había dejado a Puerto Rico sin recursos. Y lo peor, lo peor aún es que estos fondos federales no han llegado. Llevamos cuatro años en este proceso. Ya, cuando, ya cumplimos los cuatro de María, ¿verdad? Sí. Y, y todavía vemos todos los azules. Así que la tragedia es que ni siquiera a los fondos federales han llegado. Puerto Rico ha sufrido muchísimo el embate. Y entonces lo peor de todo es que ha habido dinero para poder ayudar al pueblo, porque ahora mismo la Junta cuenta con una reserva de unos sobre 10 mil millones, no sé si Daniel tiene el último número, que precisamente es dinero que se está utilizando para este adelanto de pago y que se pudo haber utilizado para ayudar a muchos de estos asuntos que hemos estado hablando, porque es dinero de Puerto Rico, ¿verdad? de los recaudos de Puerto Rico, que se pudieron haber utilizado para eh, ayudar a muchas de estas personas que, que sufrieron el impacto del huracán María, pero también en más ayudas durante la, la crisis del COVID. Y también pudo haberse ayudado a reparar carreteras, a hacer tantas cosas. Y ese dinero no ha estado disponible porque la Junta los ha tenido aguantados, ha soltado algunas cositas. ¿Y de qué estamos hablando? Estamos hablando de que Puerto Rico ha vivido una, una tragedia de estar en una situación donde aunque ha dejado de pagar la deuda, porque llevamos cinco años de pagar, sin pagar la deuda, aunque se paga con fina, pero la realidad es que no tenemos dinero, nunca tenemos dinero porque todo se estaba separando para el pago de la deuda. Eh, eh, no sé si Gabriela, ¿puedo preguntar? ¿Hay, puede preguntar? Hay una pregunta de, de Mar de Pérez que nos está sintonizando, pero si quieres eh, hacer la pregunta relacionada a esto de Eva y después tomamos. Sí, eh, ya. Santa María, la Junta está apostando a esos fondos federales y si no llegan, una y dos en sus análisis, la Junta ha considerado el factor de... demográfico. Porque hay varias cosas aquí, sí, sobre, sobre que los fondos no lleguen con la celeridad eh, con las que Porque se aprovechan, los, los, los pueden quitar. Sí, o sea, tuvimos. Eh, tuvimos un, una experiencia con los fondos de los huracanes Irma y María, eh, ahora cierto es que hay un cambio de presidencia en Estados Unidos y, y parecería, eh, y ya se, se está notando verdad que hay, que hay un cambio también en los desembolsos, eh, pero si, sin lugar a dudas eso es claramente no. una, una incertidumbre. Eh, el segundo punto que, que, que preguntaba cuál era, o sea, el primero es efectivamente la, la, la cantidad sí. de ¿no? dinero. Sí, y, y el, el factor demográfico, o sea, la ah, población sí, no, está sobre, no sí, sobre, sobre el factor demográfico, ya tenemos el el verdad descalabro el con la nueva encuesta del censo del 2020 y gente que se dedica a demógrafos ¿nos podrán hablar mejor que yo. De las consecuencias de ello. Pero sin lugar a dudas, eh, en, los, en los informes que he estado leyendo durante las, las pasadas semanas, eh, informes de lo que son los, los testimonios expertos que está trayendo la Junta eh, ante la jueza, Laura Taylor Swain, exponiendo y defendiendo cada uno de los puntos de, de la Junta. Todo el mundo habla eh, de... la de manera directa o indirecta, eh, de, este, de este problema que se avecina con, el, con los flujos migratorios. Porque, por ejemplo, pongamos el caso de, de, del, del gobierno de Puerto Rico ¿no? eh, y de cómo nos va a afectar eh, el deterioro ya institucional que existe con las medidas que se van a aprobar. Cuando tú estás aprobando congelación de pensiones, cuando tú estás aprobando que, que ciertos, ¿verdad?, eh, eh, eh, eh, ciertas garantías eh, pecuniarias de salario en el sector público que ya era, que ya era limitado que ya tenía, eh, dijéramos un recorte cuando lo comparas con el sector privado, cuando aún aceleras eso más tú tienes un problema eh, eh, contratando gente. Y ese problema salió en cuando estábamos en, en, las, eh, mm. en, en la Cámara y en el Senado decía decían, no, es que vino el Secretario de Hacienda y me dice que no encuentra gente y es que menos gente va a encontrar Menos gente va a encontrar durante los próximos años. ¿Y por qué encuentra menos gente? Bueno, es gente que se va a ver atraída por, bueno, hay una libre movilidad entre Puerto Rico y Estados Unidos, esa es una realidad, ¿no? En, en un vuelo a 3, 4 horas está allá, eh, eh, y mucha gente joven no va, no va a esperar por, por, por Puerto Rico, lamentablemente. Y eso es, y eso es, una, eso es una espiral que se va retroalimentando y que va generando unos patrones. Yo tengo sobrinas aquí en Puerto Rico y pues eh, eh, eh, eh, adoran, adoran esta isla, pero ante la limitación de posibilidades reales de establecerse y de, y de, y de tirar hacia adelante eh, con oportunidades aquí, pues, pues van a mirar a otro lado, ¿verdad? Yo creo que sería, sería eh, injusto eh, ahora juzgar a estas generaciones futuras generaciones jóvenes que están pues mirando oportunidades claro. en otro lugar. Así que esto va a ser algo que los propios expertos dicen cuidado con esto, cuidado con el, cuidado con el empobrecer porque vas a hacer aún menos atractivo el, el sector público, vas a hacer menos atractivo la empleomanía y cada vez va a haber un deterioro y una ausencia y destrucción de oportunidades que retroalimente los flujos migratorios. ¿Cuánto va a ser eso? No lo sé, no soy demógrafo, son estudios eh, eh, pues que necesitan un peritaje distinto al que yo tengo eh, y que sin duda eh, contribuiría mucho eh, el, el poder traer esto encima de la mesa. Lo que sabemos de la Junta, el plan último certificado de abril del 2020-2021 no contemplaba todavía eh, los, eh, la última encuesta del censo. De hecho, y para beneficio de la Junta, ahí eran más conservadores que, lo que, que los números finales. Pero sin duda va a tener un efecto la, la, la, la migración en Puerto Rico y ya muchos expertos lo están diciendo y destacando. Y bien rapidito, porque eso lo discutimos en las vistas públicas, con el, como dice, bien dice Daniel, como a, a, y, y José Alameda también estaba haciendo estudios de cómo se ha reducido increíblemente la... La cantidad de empleados públicos, y lo vimos también cómo se está reduciendo la matrícula en la Universidad de Puerto Rico, esto ha sido los datos de esta semana y de la pasada, sino que a ese tema, y como dice Daniel, las condiciones de empleo, añaden la inseguridad que hay con suspensiones que también como Candida menciona, o sea, ahora mismo entrar al gobierno, y esto a cualquier nivel, entrar en el gobierno central, en alguna corporación pública, o caer en el magisterio del sistema público, o caer en la rama judicial, no, entonces, al, al inicio, una de las cosas que mi mamá misma me decía, dentro, mi mamá estuvo 35 años en el gobierno, y mami me decía, bueno, cuando yo entraba al gobierno, yo dejé oportunidades en el sector privado porque me daban unos beneficios como tener una pensión en mi vejez. Entonces, uh -huh. ahora no solamente no hay una garantía de que tengas eh, la misma pensión de beneficio definido, es que hay esta impresión ya generalizada. De que te pasa o lo que dice Cándida, te sacan de tu cheque uh -huh. y tú a lo mejor nunca recibes una pensión al final del camino. Se Así lo están que, robando, perdónen la expresión. Te están la, robando, gente, por... la gente dice, pero ¿y ellos, por, por qué yo tengo que permitir que me sacan de mi cheque si ni siquiera tengo ningún tipo de certeza de que yo voy a recibir una pensión y a saber si es la pensión que me merezco por las aportaciones que he hecho y avances? Todo eso también incide en que la gente dice, mira, o sea. ¿Para qué voy a trabajar en el gobierno si para colmo me dicen que voy a recibir este salario? Y después me reducen todo esto y termino recibiendo una, una cuarta parte. Sí. Bueno, Aquí esa no hay... es parte de lo que yo quería que se pusiera de, de que en efecto este plan de ajuste afecta a todo el mundo. Uh -huh. eh, hablamos de, lo, de los pensionados, pero estamos viendo que va a afectar a todo el mundo. No, no. Por eso, por eso nuestro, nuestros reclamos y hay espacios abiertos y... Y la comisión y el y el Frente por la Auditoría hemos estado trayendo precisamente ese, ese asunto cuando decimos, bueno, este plan nos va a afectar a todos y todas. Eh, los pensionados han sido muy vocales y, y, que, y bien importantes porque son uno de los que se afecta inmediatamente uh -huh. con todo esto. Y, y a, e incluso pues insistimos en que es innecesario y el recorte de, de las pensiones, y Daniel dice también. Hay, es mejor invertir en las pensiones e invertir en los servicios esenciales a largo plazo desde una perspectiva económica. Pero sí. la realidad es que esto nos vamos a afectar todos. Este plan de ajuste a la deuda lo vamos a pagar también a la larga directamente de nuestro bolsillo. Nadie se va a, a liberar de esta, de esta situación. Y si a eso le añades el impacto en la inmigración, si a eso le añades el recorte de ser, Es de cortero, no, el cierre de recintos, el cierre de municipios, podemos seguir aumentando el impacto a cada uno de nosotros. Por aquí ustedes usted nos no dibujan un cuadro bien desalentador, y es la realidad. Pero aquí Mar Pérez pregunta, por ejemplo, que si no ha habido crecimiento ni desarrollo... Entonces, ¿cómo con qué lo habría en el presente? No sé si esto y ya también que está finalizando el live puede ser quizás un, un rayo de esperanza y habrá alguna oportunidad o alguna manera de que, de que en efecto las cosas mejoren o, o el crecimiento o el desarrollo se, se vislumbre. Bueno, yo puedo decir, las proyecciones de la Junta de Planificación del otro día son de crecimiento paupérrimo, eh, muy pobre, eh, y y aquí viene el asunto de la sostenibilidad de la deuda. Si estás pagando más de lo que puedes, eh, aunque tengas incluso la capacidad de poner un plan macroeconómico encima de la mesa, con un consenso social generalizado de la sociedad puertorriqueña, no, no, esto no lo tiene que decidir ¿verdad? Eh, eh, la Junta de Supervisión Fiscal, es algo que tiene que decidir la sociedad de Puerto Rico, pero aunque se produzca ese plan macroeconómico, ese, verdad, esa teoría de lo que queremos hacer, qué queremos venderle al resto del mundo, qué queremos hacer en los próximos 10, 15, 20 años, si estamos pagando de sostenible, no vamos a tener el espacio fiscal necesario para implementar las políticas que necesitamos. Y las recetas de la Junta pues, son las que son. Eh, eh, eh, más austeridad. Todavía más austeridad o el despido libre que no pudieron conse conseguir, que lo tienen en el plan fiscal, 2021 como algo que, que está en su agenda para el futuro, así que eh, verdad respondiendo a la persona que nos preguntaba sobre el crecimiento económico para tener esperanza de que eso se produzca tenemos que tener un recorte adecuado de la deuda sin eso se nos hará muy muy muy complicado eh, muy complicado la realidad es que es muy complejo sí por acá también nos pregunta Maritza Maini, lo voy a poner acá porque es un texto bastante extenso. ¿Existe alguna proyección de cuánto aumentarían los impuestos de consumo, ingreso y propiedad si se mantienen las tendencias actuales de migración, participación laboral y otros indicadores si se aprueba el PAC impulsado por la Junta? Bueno, definitivamente como hay, hay, hay datos que ya está publicitando la Junta de Supervisión Fiscal Voy a poner uno, uno concreto que nos va a sonar a todos en los oídos. El aumento de los peajes que hablaba Eva hace un momento, ¿verdad? Estamos hablando de aumento durante los próximos años hasta el 300 y el 400% ya validado por la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Cuál es el efecto de esto? El efecto de esto es, efectivamente, nos toca el bolsillo a todos. Pero piensa, pensemos un poquito más allá. Nos toca el bolsillo a todos. Imagínense la cadena de distribución. Yo soy un mayorista o un detallista... Eh, me suben el peaje, me suben la gasolina, ¿qué hago? Incremento mi producto, ¿no? incremento el precio, porque para ganarme lo mismo. Y al final esa posibilidad de inflación, con los recortes ahora de no ajustar las pensiones por inflación, con una inflación que se puede disparar eh, por estos efectos eh, que va a estar implementando la Junta, va a hacer, va a hacer que se el, el exacerbe el deterioro para, para todos y todos. O sea, al final lo que tenemos en resumen es menos oportunidades para crecer porque nos están robando el espacio a través de ciertos pagos insostenibles con fondos de cobertura, fondos buitres. Luego tenemos la imposibilidad, vamos a tener un recorte en los servicios, en la cantidad o en la calidad, en, en, en ambas, ¿verdad? Y un aumento de impuestos, un aumento de impuestos, Esa, ese es, eso es lo que viene y la Junta sí lo propone. Ahora está proponiendo una, le llamo una reforma contributiva. Bueno, vamos a ver. Eh, ¿A quién suben y qué? Aquí hay 25.000 millones de dólares cada año que no ingresa el gobierno de Puerto Rico por tasas preferenciales a determinadas corporaciones. Pero ya veremos por dónde va la, la reforma contributiva, seguramente, ¿verdad? A incrementar el peso de la clase media. ¿Pero qué ocurre si hacen eso? Volvemos. La posibilidad de cogerte un avión e irte está ahí. Y, y al final, estrangular, estrangular, pues va a provocar ese, ese, esa espiral, ese efecto cadena que haga que cada vez tengamos menos gente y los pocos que se quedan quieras aumentar el peso tributario con ellos, o sea eh, eh, es, es es desesperante las medidas que está tratando de implementar la Junta y, y, que, y que nos vaya dejando cada vez con menos y menos soluciones. En resumen yo creo que María de Lourdes, la senadora María de Lourdes lo ha dicho, es lo que se pretende es que hay un Puerto Rico sin puertorriqueños y puertorriqueñas. Creo que se, es, es triste y es desesperante, como dice Janet Rodríguez y como dice Santa María, pero en efecto creo que es lo que a lo que va este, todo esto. Sí, lamentablemente va, va, va muy orientado hacia, hacia ese fin. Bueno, sí. pues entonces, Candy, ¿quieres decir alguna idea para, para cerrar? Eh, ya nos queda poquito tiempo que... esto es impublicable <risa> bueno, la Prado ha tenido ahí parece una, un inconveniente a última hora dejó de, de verse eh, bueno, pero sí, sí, bueno, esto sí ha sido... yo creo que, si me permite eh, la, los miembros de la Junta como no viven aquí pues les les queda sin cuidado lo que pase después de su gestión. Y tengo que decirlo, en el caso de la señora Yaresco yo no sé cómo ella duerme tranquila ganándose medio millón de dólares y pretendiendo que los trabajadores en Puerto Rico toda su vida vivan con 1.500. O sea, sí. no, por eso es impublicable. Nos dice por aquí Marisa Maimí que se fuera a luz, probablemente eso fue lo que le ocurrió a Eva a Eva, así que también es un buen momento para eh, convocar a la gente a la manifestación de mañana yo creo que todos estos reclamos que hemos estado hablando aquí, que venimos hablando semana tras semana eh, creo que todo debe impulsar a la gente a, a salir y a unar las voces porque bueno, no queda más Sí, eh, yo eh, para concluir quería primero agradecer, ¿no? a la oportunidad, mira, ya está aquí Eva, este, y, y, y, que, y que dentro del pesimismo del mensaje, porque efectivamente parece que todo, ¿verdad?, eh, eh, la movilización, el reclamo legítimo de las ciudadanas y los ciudadanos, no solamente en la calle, sino eh, a, los, a los representantes y a las representantes electos, cojan el teléfono, llámenlos, sepan quién les representa y exíjanle Pídanle explicaciones, eh, llamen, reúnanse. Yo sé que la vida, o sea, todo el mundo tenemos nuestro trabajo, nuestras responsabilidades de hay poco tiempo y cuando uno tiene tiempo de ocio lo que quiere es distraerse. Y, pero cuando uno piensa en, en, en sus hijas, sus hijos, sus nietas, sus nietos, eh, eh, vale la pena que, que, que saquemos un poco de tiempo para ver qué está ocurriendo y cómo yo, qué, qué yo puedo hacer, que puedo actuar para, cómo puedo actuar para darle la vuelta. ¿verdad? Y yo creo que pues además de efectivamente las marchas democráticas y pacíficas reclamando lo que el pueblo de Puerto Rico merece y el reclamo a las representantes y representantes es algo que debe estar ahí, debe continuar. Eh, yo creo que Puerto Rico es un ejemplo magnífico, sabemos lo que pasó en el verano del 2019, eh, a nivel internacional tuvo una repercusión espectacular y ha dado claro ejemplo de que cuando, ¿verdad? Eh, de que, de que cuando quiere, pues, eh, eh, no, tiene, no tiene límites eh, la capacidad de reclamo legítimo eh, ante lo que le pertenece. ¿verdad? Bueno, Eva, te habíamos excusado porque probablemente se te había ido a la luz. mencionar aquí que era fue pero volviste para despedirte, así que qué bueno. Bueno, nada, eh, secundar las palabras de Daniel. Yo creo que, al contrario, la experiencia que hemos tenido, además de que Puerto Rico eh, ha sido un, un pueblo que con muchas dificultades por la relación colonial que tiene con los Estados Unidos, ha también demostrado, mucho, ha tenido muchas victorias. Yo creo que definitivamente quedarnos en la casa no es una opción, con todo y lo, lo que es, eh, ha sido ¿verdad? una jornada dura. Eh, yo creo que sigue siendo un momento y, y siguen siendo todas estas coyunturas súper importantes que la gente salga a la calle, sea eh, para comunicarse, como bien dice Daniel, a sus legisladores sea para manifestarse como hemos estado también convocando para este próximo lunes que vamos a estar desde las 10 de la mañana fuera del Capitolio eh, mostrándole a esos legisladores que además de que le dimos los argumentos legales y económicos para oponerse a este plan de ajuste de la deuda que también hay un pueblo afuera repudiando todo esto y que sientan el peso porque es sumamente importante a esto también agradecerle al periódico Claridad que ha sido una voz bien importante para seguir denunciando el terrible impacto que ha tenido la Junta y la Colonia en Puerto Rico porque la decisión de ayer de la jueza Taylor Swain que no hemos tenido oportunidad para, para conversarla. Es una decisión que hay que discutirla y estudiarla por las implicaciones nuevamente de, esa, de la ley promesa en Puerto Rico y la insistencia de la misma jueza también y de la Junta de, de no querer reconocer de ninguna manera la, la agencia y, la, y las responsabilidades y el poder del pueblo de Puerto Rico en todo esto sino que siguen imponiéndonos esta Junta, siguen imponiendo un andamiaje terriblemente colonial eh, y, que no, y que parecería dejarnos sin, sin espacio. Pero, dicho eso, hoy también se lograron cosas positivas y fue precisamente como resultado de esa lucha. Y, y hoy, ¿verdad? Muchos pensionados se sienten un poco más tranquilos porque estamos dando pasos afirmativos para evitar ese recorte a las pensiones, pero queda mucho por hacer. Queda mucho por hacer, pero quedarnos en las casas es dejarle a la Junta y a, eh, y a la Colonia seguir ganando tercero. Oye Eva, ahora que mencionas, voy a aprovechar quizá uno o dos minutitos, ahora que mencionas esto de, de Taylor Swain, porque eh, efectivamente no habíamos hablado de eso, pero es que pensaba que las la declaraciones en esa carta de la Junta un poco vienen como a, a están por encima de lo que pasó ayer con la decisión de Taylor Swain, entonces yo me pregunto qué va por encima, si ella declaró nula eh, esa ley para el retiro digno y ahora la Junta dice que no va a haber reducción en las pensiones, ¿a quién le creemos o, o qué es lo que finalmente ocurre? Lo que pasa es que la jueza, ¿verdad? Este proceso de quiebra es un proceso que, que es complejo y que muchas veces incluso también el andamiaje de promesas eh, no, no es tan sencillo de entender, pero si algo te puedo asegurar es que la jueza en su decisión de ayer, con todos los problemas que tiene esa decisión, nunca entró a discutir el cero recorte a las pensiones. La jueza no se posicionó en que no se en que, en que ella, por ejemplo, ella no dijo que aceptaría un plan de ajuste de la deuda con recorte a las pensiones, ni tampoco entró a si aceptaría un plan de ajuste de la deuda con deuda emitida ilegalmente o pagando deuda emitida ilegalmente. Lo que vale. la jueza decide básicamente es que la legislatura no tenía poder, vamos a ponerlo así, bajo promesa, para aprobar una legislación que parecería de alguna manera, según la Junta, viola el plan fiscal. Pero las consideraciones de por qué viola el plan fiscal hasta muchas están basadas en las mismas interpretaciones del gobernador. Porque la jueza lo que dice, bueno, el gobernador dice que se viola el plan fiscal. La, la Junta dice que se viola el plan fiscal, pues todos están de acuerdo y por tanto no hay que pasar pues, previsión sobre eso. Pero las implicaciones muy concretas es que sí hay una eh, de, declaraciones de la jueza poniendo muchos límites a que, la a, que a que la legislatura pueda hacer una legislación como nosotros entendemos que se debe hacer y que debería estar dentro de sus poderes como representante del pueblo para decir el plan de ajuste de la deuda debe tener A, B y C. Sin embargo, todo lo que decía la ley por un retiro digno está vivo y se puede seguir trabajando. Incluso si no se hubiera logrado la carta que se, se vela, la posición de la Junta hoy, la realidad es que la Junta seguía teniendo que depender de la legislatura. Porque la misma jueza también dice, si, el, si bien es cierto que quizás la legislatura se extralimitó con esta ley en concreto, sigue siendo la Asamblea Legislativa quien tiene que aprobar la legislación habilitadora para que yo, jueza, te confirme tu plan de ajuste de la deuda. Bien. Así que esas son de las ventajas ¿verdad? posibles de esta sentencia, confirmar que está en la legislatura. Y este detallito técnico es importante porque la Junta parecería decirle a la jueza en vistas anteriores que aún si la Asamblea Legislativa no emitía los nuevos bonos, que es una de esas legislaciones habilitadoras que este plan de ajuste de la deuda necesita, que la Junta iba a buscar la manera de emitir esos nuevos bonos. Y eso no resultó ser efectivo porque la misma jueza dijo, eso es un poco raro y los bonistas no le cayeron nada. Y la verdad es que eso tuvo un peso también en las negociaciones, un peso definitivamente a que, la, a que la Junta un poco tuviera que ceder. Pero no no cambia el escenario en términos de lo que lo que sí se valida, es que aunque perdimos la ley por tiro digno, se confirma lo que habíamos advertido y es que la Junta depende de la judicatura para poder lograr la aprobación de su plan de ajuste de la deuda. Vamos a ver si la legislatura qué decide hacer con esto. Nosotros creemos que todavía se puede lograr más y que incluso la legislatura podría decir y estar dentro de sus poderes eh, yo no voy a emitir deuda, que yo no voy a emitir buenos bonos para pagar en las emisiones del 2012 y del 2014 que han sido imputadas. Eso está dentro del poder de la Asamblea Legislativa y según las mismas definición que hace las jueces Swain de hasta dónde la legislatura puede llegar. Ahora, la pregunta es si vamos a tener ¿verdad? ese compromiso, porque a la hora de la verdad nosotros estamos convencidos que este plan de ajuste de la deuda no le conviene a Puerto Rico. Y aunque se caiga, no se va a caer la quiebra, que es otra de las amenazas que tiene la Junta y tienen todos estos favorecedores de la Junta diciendo que si no se trae este plan de ajuste se cae la quiebra. Miren, No se va a caer la quiebra más importante de todos los Estados Unidos en estos momentos, porque uno de siete que ya se ha erradicado no se confirma se va a tener que seguir evaluando. Y los argumentos para cuestionar este plan de ajuste están ahí, que son la insostenibilidad que menciona, la falta de claridad en si vamos a tener la capacidad para pagarla a futuro. Así que la legislatura sigue teniendo el poder. La decisión sí. de ayer limita ese poder un poco, pero no hay forma de que ni la Junta, ni otra entidad emita los nuevos bonos, ni apruebe esta legislación habilitadora. Sigue siendo la legislatura. Bueno, pues entonces ahora sí. Gracias por aclararme eso, aclararnos y gracias a ambos nuevamente por sacar de su tiempo y estar aquí. Gracias, Candy, por acompañarme y gracias a las personas gracias. que asisturizaron. Nos vemos el próximo María. Gracias Hasta Hasta gracias. la próxima, la Clara. luego.